Bienvenidos a la mejor tienda de modas de la ciudad, en donde encuentras la vestimenta de la hora, el ayer y el mañana, hoy. Ropa para todo tipo de ocasión. Tienda Boutique de la Seda.